Pues, ¿quién eres entonces? Hola, me llamo Mael, soy uh, francés y soy uh, muy interesado por la moneda libre y soy uh, miembro de la moneda libre sin, uh, desde uh, uh, el principio? principio. ¿Qué es la moneda libre para ti? La moneda, moneda libre es un concepto que um, ah, um, un monetario concepto uh, diferente de la otra moneda y que um, ah, es un, como un uh, ah, uh, pasico, ah, ¿cómo se dice?